aislar su exosomas del medio de cultivo, esos exosomas lo hacemos con distintas centrifugaciones, lavado y ultracentrifugaciones, y tendremos exosomas esos, derivados de las células car que expresan el CAR de esa célula que previamente había, es un linfocito T que había sido modificado previamente.